Ya Merito Ya Merito Ya Merito Halo, ya casi un momento Espera Tienes razón Halo Estamos perdidos sin él ¿Qué? ¿Qué tres estás hablando Estamos perdidos sin él ¿No ¿Tú creer? Cuando llegamos mucho tiempo y luego Viajamos y luego de mi nuestro hogar ¡Oh, estamos perdidos! ¡Muy perdidos! ¡Es todo acá está. ¿Dónde está Halo? ¡Oh no, Halo! ¡Halo! Acá voy, mi Familia! ¡Halo, vuelve acá! ¡Allá voy! ¡La encontré en mi familia! ¡Mi vida! familia! ¡Viva! ¡Tengo mi familia! ¡Tengo mi familia! ¡Tengo mi familia! mi familia! ¡Ay! Ay ¡Es una planta! ¡Falso! ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¡Ah ¡Oh, no! ¡Cree que éramos amigos! ¡No te esponjes! Y van a regresar en la mañana! ¡Ah! Ya lo... Mira... ¿Crees que... que a ver si estás perdido? Tu familia de falso... ¿Crees que se levantó de la sombra? ¿Por qué, frío? ¿Por Porque estamos en medio de una de ¿No entiendes? ¿Por qué entonces? ¡A todo el mundo, ya! Ajá, ya estamos progresando. Oh, ya déjame en paz. Ah, tener dos amigas es complicado. Ya pensaremos en algo. Pues hay otro carril con más grande. ¿Qué fue que se ruió? No lo sé. Qué raro ese rugido. ¿Y estaban cambiando a voz? a vos? ¡Déjalo de otro! ¿De otro? ¿Por qué? De otro es... ¡Que nadie mueva un músculo! ¿Ellos ¿Ah? ¿Ellas no estaban devorando a nosotros? Ella entendió que perdió a su familia. Um, oye, ¿me puedes ayudar a encontrar en camino a nuestro hogar? ¡Ah! ¡Allí estás! ¡Las huellas de nosotros que ayer! ¡Sí! ¡Encontró! ¡Encontró! ¡Oh yeah. ¡Vamos de camino! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Los vamos aquí! ¡Adiós! ¡Gracias!